Un día normal en la casa de Solcito y Motorcoil no, ¡No! ¡Para un poco. Oh, suficiente, estamos bien Sol, tenés que confiar Están dadas <tose> las circunstancias Animate a volar más alto Dale, vamos, vamos Pero si ya está cerrado el contrato ¿Se ¿sí puede modificar eso ahora? mí. Según el contrato Solo se podrá agregar una función En el caso que el público así lo requiera La sala esté al 80% Y siempre con el consentimiento Del artista principal ¿Y yo seré el artista principal? No, yo no soy <tose> Sos vos la artista principal El resto de las circunstancias están dadas Falta que te animes vos bueno, y vos también Falta que te animes Tu voto no, sin ningún lugar a dudas, apoyo la emoción Otra función Mi voto es positivo Positivo Mi voto también es positivo ¿Sí? Entonces no se diga más Abrimos otra función el próximo 25 de marzo Dos funciones, 16 y 18 horas en Estudio Teatro No te quedes sin tus entradas Conseguirlas en Paseshow.com.ar Esperamos Junto a tu familia